yo no sé lo que pasa que cada vez que Nancy Medrano viene al país es buscando sonido aunque tenga la razón Nancy cada vez que viene al país es el sonido sí, okay. Nancy dice, todavía Nancy, ta, ta, todavía Nancy le está reclamando los mil dólares que le debe Sandra Berrocal que todavía Sandra no se lo ha pagado y todavía está esperando. Y óyeme, Nancy una tigera porque Nancy espera un tiempo que el dólar aumente. <risa> ¿Quién es? Ella, ahora, ahora, ahora que ella está radicada ahora en el país, porque ella vive en Estados Unidos, Nancy ahora va, es parte del programa Sin Filtro, ¿eh? pero ella ahora dice que Sandra Merroca le debe dinero y ahora acusa a Sandra de que ella siente ese problema, o sea, se siente mal con Sandra, porque ella supuestamente le quitó... O destruyó la relación que tenía con un hombre. Porque según ella, Sandra es envidiosa, según ella. Ya, y mira, Sandra... Mira, ya no tiene suerte. ¿tú? Y Sandra... ¿Y qué? Ella está envuelta en tantas cosas. Sandra cae. Y Sandra, supuestamente... Eso es lo que le, ha dado Juan, eh, eh, a le da fama. envidia. ella, ella no, no tiene como... ¿Tú entiendes? Como ese talento. Yo creo que, yo creo, yo creo que estamos siendo cabeza veces como injusto con ella. La atacan demasiado. La atacan. No, porque ella no hace más nada. No sé si hace? es que ella se, no se maneja ¿En bien. ¿En qué programa está ella todavía? Ahora volvió para el tremo, el tremo. Sí, pero que Ella te habla poco con el tremo vea tremo, Sí. Como que es limitada. Uno modelo, modelo, modelo. ¿Modelo? Pero... No, no, modelo, sí. modelo. ¿Cómo si no yo Yo lo que creo como que... No, no, que, que suenen. Demasiado, Santa, Jimmy. Santa, no pues nada, pero pues Sandra de verdad. Ella tiene que tener Sa una, uh, algo. Algo pasa con ella, porque sí. todos los negativos le pegan a muchachos. Sí, pero tiene. O sea, tiene eh, yo le he visto a una no persona man, que tantas cosas negativas se le pegaran a, no a man. ella. ¿Tiene? Escúchame. No, porque mira, le, tiene un problema. Óyeme, los, problemas, los últimos problemas del año de ella. Telemicro la saca. La galleta Navil. Demandó a los en Meloso. Los vecinos la quieren sacar a ella porque tiene un escándalo supuestamente. Nancy Medrano ahora dice que ya le debe unos cuartos y le quitó un hombre. Siete noticias, seis noticias en un año. Pero, pero eh, yo creo, yo creo. ¿Tú ves? Oye. Seis noticias. Seis. Ay, yo creo. Vamos a contarle, vamos a contar, vamos a contarle. Contar. La galleta de Navil. La demanda de Yomel. La demanda de Yomel eh, La botán de tres tremo, aunque volvió, pero ya tú sabes. Claro. La botán eh, Le debe mil dólares a Nancy Medrano Y supuestamente Le devastó una, una le le todo, todo Un matrimonio le Y todo. número cinco Supuestamente La quieren sacar del edificio donde ella vive Mira, yo creo que en ese algo, hogar, algo está pasando. Crazy Design amiga. Y esa mujer deben tener una, un cerebro grande Una psicología fuerte Que aguantan tanto, no, eh. tanto ¿O, ¿o le gusta eso? Eh? Tanto chisme ¡Ah! O oh, no, sí, sí, ahí viene, ahí cae lo de El niño y eso, eso cae con lo de Meloso Pero yo siento como que Sandra Como que Como que tiene, no sé Tiene como cosas, como que hay un entretenimiento tiene como No fuera, le han dado Sandra? un programita de radio a ella O algo, para que ella se, sí, que sí. se mantenga La mente en algo Y se ve en otra cosa sí. Que lo ponga en un programita de radio por ahí no sé. Sí, sí, sí, sí. Sandra tiene buena. que cuidarse mucho porque tiene hijos. Claro, claro, O sea, le tiene hijos y cada cosa negativa que ella tiene, tal vez los hijos pueden sentir eso. O sea, la gente que le dan, hacen comentarios negativos, que comienzan a mencionarle, tú sabes, eso no, no está bien. Yo creo que Sandra y Crazy deben organizarse y, y buscar la forma de evitar todos esos chismes que están pasando. Bueno, a veces no, yo ni ellos mismos lo buscan, pero. Con, una, tienen que buscar, claro, una claro. Hay que buscar una solución. Hay que buscarle una solución a eso. Un bajadero, sea, como un bajadero, ves. Tanto inconveniente. Todos los días, todos los días. No, así no. Ay, no, podemos, no, no creo, que, no creo, Sandra, que sea conveniente que tú tengas tantos problemas. Y eso le afecta muchísimo a, a, a la figura. Porque la marca, la mar, la, las empresas. Le tienen miedo a eso. Le tienen miedo a ese tipo de chisme. No le gusta eso. No te contratan. Y eso le puede perjudicar mucho. Que la, por ejemplo, mira carolyn carolyn es una mujer... Que, ¿Tú la ves? De que ¿Tú la ves? Una vez un escándalo con Figueroa. Y ya. Jouvelky se tranquilizó. Se organizó. Y está trabajando con su canal de YouTube Nítida. La mujer de... De, de, de, de, de, de, de, de Abel Martínez. Ah, también. Eso, también no la ve, que son mujeres Chile. que, que buscan no, una yo, forma. Yo, estoy, yo creo que hasta que pagan eso pa, pa, pa, Para no tener chisme. Creo que el último chisme que fue el, un cumpleaños que supuestamente se hizo y, y cosas así. Pero Sandra, creo que tienes que buscar algo para limpiar tu imagen. Porque tienes demasiado chisme. Y sí. todo el mundo se pega con Sandra, con Sandra, con Sandra, con Sandra, con Sandra. Que también hasta Carolyn, Nancy, que tú sabes que Nancy es boca suelta. Como iba a los foques, ya yo no tiene ni número tengo. Porque si Nancy metió el menio a, a Franklin Mirabá, que lo único que le dijo fue ¡Qué bella estás! Y le dijo, viejo Verde! ¡Loco! <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> miren, cuando una mujer... Miren, consejo a los tigres. Atención a los tigres. Cuando usted ve que una mujer publica una... Cuando una mujer publica una conversación suya, no crean que ella es el la más tigra. Eso es mentira. Ella hace eso con el tipo que no le gusta. Lo pa tira para adelante. <risa> lo tira para adelante. Lo tira para adelante. Mujeres así, no le tiren. Tigres, no le tiren. ¿Por qué? Porque si va ma mano del diablo, como dicen los tigres en la calle, ella, tú no le gusta y tú eres casado, te va a tirar para adelante. Entonces, toda mujer que yo veo que, haga, que hace eso, es porque lo hace cuando le conviene. Porque no si no, lo va no le conviene para... y le gusta el tigre, no lo publica. Así mismo es. Eh. No lo publica. Llegamos todo el final neto flow.